A los Margaritas ganamos todos, PRDistas, PRDistas, <risa> oh. <risa> eh, los Lionelistas y todo el mundo, que quieren que siga el progreso, dice, ya me reí mucho con ese video, no, no sé, es una metida de pata tremenda, no lo puede tomar como una broma, es ese lapsus no puede usted repetirlo, ¿eh? pueden incluso a algunos interpretarlo y crucificarla como un acto de alta traición pero la traicionó el subconsciente. Voy a referirme a, a eso que dijo Agripino Núñez Collado, búsquelo ahí señor director, expresando a Leonel, eso fue directamente un boche a él, dice Agripino Núñez Collado que ha sido uno de los prelados católicos que más ha intervenido en proceso de crisis, desde Balaguer y sus 12 años hasta hace poco en el que fue sustituido como rector de la pontificia, Universidad Católica, madre y maestra, que lo es el sacerdote Freddy de la Cruz, con quien yo tuve una relación muy cercana, porque cuando él llegó a la Universidad Católica Nordestana, antes de ser vicerrector, asistente de rector y después de ser vicerrector académico, en la Universidad Católica Nordestana no había una parroquia, cuando yo salí como director de extensión, dejé ahí la parroquia, que al principio era una simple capillita, Santa Teresa de Jesús, que hasta fui, eh, un servidor fui el que hizo el concurso para que se le diera el nombre entre los estudiantes, elegimos varios y se eligió ese a través de un concurso. Y recuerdo como ahora que yo iba aula por aula, los jóvenes, eh, hasta que pudimos crecer, establecer un, un mecanismo y recuerdo mucho que tuvimos una gran relación y él pues, es una persona muy preparada se fue a hacer un pues un doctorado eh, para Alemania aprendió alemán y este sí puede decirle a cualquiera porque ha intervenido mucho en los procesos de diálogo quise recordar esto porque cuando estuve como director de extensión en la Universidad Católica Nordestana dejamos grandes frutos ahí y le dice él a Leonel su derechito a Leonel sobre la reunión del Consejo Económico y Social para dialogar, el patio podría ser un espacio legal, nada más faltó decir, Leonel, tú que estás agitando tanto, porque le voy a decir algo, eh, ponga, ponga, ponga el video donde él habla, y donde él dice eso, ahí, refiriéndose al candidato de la Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, que en su tuit publicó que se haya decidido proceder con el diálogo en una instancia que no tiene competencia constitucional ni legítima, para convocar un encuentro de naturaleza política que procure resolver una crisis electoral e institucional, refiriéndose pues al Consejo Económico y Social, porque ya el empresariado está cansado de Lionel, y he dicho, bueno, estamos hartos de este hombre, lo han complacido en todo y todavía sigue jodiendo, no fuñas más. ¿Mm? En lo que usted busca el video, puede venir aquí, ese es mi comentario de esta noche. A Lionel Fernández lo han complacido en todo y a su fuerza del pueblo. Y está buscándose un esfuerzo para evitar un muerto, porque aquí hay gente que quiere que haya un muerto. Aquí hay gente que quiere que no se celebren elecciones el 15 de este mes de marzo. Que no se celebren elecciones para que haya una situación de convulsión, de violencia. Venga un gobierno provisional y llamen al Salvador para que lo nombren de manera interina como presidente de la república eso no va a pasar aquí, esa época pasó y ese diálogo sano que está propiciando el empresariado hay que acogerlo sin tantas porquerías ni condiciones que hay gente que le han engañado en el diálogo ¿no? pero usted es presidente tres veces, usted tiene militando en la vida política dentro del PL, nada más 46 años de vida política, tiene 66 años y lo han complacido en todo y la Junta por haberlo complacido en todo se ha metido en todos los problemas que tiene entonces si hay alguien que no quiere diálogo es usted y el grupo que lo está upando a usted detrás que lo que quiere es violencia y caos estaban buscando un muerto con la cuestión de los muchachos en la plaza y yo le dije a ustedes, déjenlo hablar déjen que el pueblo se exprese ya pasó, usted ha visto yo venía para acá y tomé una Con tres, no había, no había ni 50 muchachos ahí ya también como 25, pasó la fiebre hay que dejarlo, porque ese ha sido un milagro de Dios que la gente ha encontrado un canal para desahogarse pero yo le hago un llamado a la Junta la Junta tiene que actuar y organizar las elecciones con o sin diálogo, porque las elecciones no tienen nada que ver con diálogo, eso es de los partidos los partidos pueden hacer lo que les dé la gana y que quiere participe y el que no que se lo lleve el diablo este país no puede buscar un muerto veniendo de la revolución, bastante mal estamos para buscar nosotros problemas ahora, y que surja una revolución como la del 65. No, no, nosotros no podemos, este pueblo estaba en un ambiente tenso, loco por pelearse aquí, y lo que están propiciando el pleito, el diálogo, que hay un muerto muer y que no haya diálogo, son los primeros que salen corriendo y se van a este país, porque son ciudadanos americanos, residentes, y tienen su cuenta en el extranjero y son millonarios los jodidos los que vamos aquí somos los que vamos a, a, a, a padecer los efectos de algo que pueda pasar aquí ¿Mm? y lo que Garipino Núñez Collado dice es verdad hasta el patio de la casa de uno es, de, es propicio para dialogar es lícito, que, que tanto hay que buscar y complacer y que, que hay que irse a Marte y, y establecer una colonia allá para hacer, para hacer un diálogo entonces yo creo y este para concluir este comentario porque este es el que publican, si me permiten 30 segunditos, voy a colgar 30 segunditos, bueno he acabado la idea porque se me va el hilo y me disculpa, le paso de una vez no podemos permitir que un grupo que quiere la anarquía y el caos porque son los que quieren pa, una revolución, gobierno provisional llamen al salvador de la humanidad vamos a ponerlo como presidente porque los organismos internacionales dicen que es el más, No, no, no, no, no no no. No queremos una de esas vainas aquí a ver, pino yo he cuidado lo ese boche por eso publicó Leonel en su cuenta que se haya decidido proceder con un diálogo, una instancia que no tiene competencia constitucional para convocar un encuentro de naturaleza política que procura resolver una crisis electoral institucional que usted mismo es uno de los protagonistas y los propiciadores de esa crisis electoral porque lo de la Junta no se ha aclarado lo que pasó el 15 del mes de febrero el domingo 15 de febrero, no se ha dicho nada y usted le ha guardado todo silencio o todos sabían lo que pasó ahí o todos son cómplices y decidieron callarse entonces ya está bueno la junta tiene que tomar una... la junta tiene que salir de ahí porque entonces si la junta no se levanta y hace creíble porque lo correcto hubiese sido que Saladín hubiese dicho porque renunció y la hizo irrevocable él mismo la revocó al poco día no al poco día, no el mismo día. Digo a, a, a las 12 del mediodía, me revocable ante el Congreso. Y a las dos horas él mismo la revocó. Porque usted renunció y todas esas cosas que no tienen respuesta aquí. Pero ya a nosotros no nos interesa nada eso porque eso pasó. Este país lo que necesita es que se celebren elecciones libres, legales, sin truco, sin trampa y que el pueblo pueda ir a votar, y eso lo tiene que garantizar la Junta Central Electoral. Si no tienen pantalones, la Junta tiene que ponerse los pantalones, si quiere pónganle ese título. La Junta tiene que ponerse los pantalones para que aquí se celebren elecciones limpias, y ella tiene que dar la garantía porque es la entidad que está llamada a obligar. No podemos cambiar de Junta a esta altura de juego, que fue lo que debió pasar cuando pasó la crisis aquella, pero ya eso pasó no es que yo esté diciendo que hay que apoyarla no, que ella tiene la obligación, el deber de ponerse los pantalones para organizar unas elecciones y salir bien parado de ahí, porque si no salimos bien parados del 15 de este mes ahora, el, de este domingo que viene en 8 no se sabe cómo termina esto a sorprender otra vez para juntarla y tener un bollo de tres elecciones juntas que la gente ni sabe cómo, cómo y que puede pasar cualquier cosa ahí no, no, no, no, no, hay que salir bien parado este proceso Y todo lo que colabore con ese diálogo Hay que hacerlo La Junta por estar complaciendo a Leonel está metido en una encrucijada Y Leonel ha jodido demasiado, no puede seguir jodiendo tanto Y ese grupo que lo que le gusta es el caos Que estuvo en el poder 12 años Y muchos de ellos que estuvieron hasta el mes, hasta, hasta el mes de enero O sea, casi 19 años ahí chupando de la teta, gozando de buenos salarios, que ahora quieren hacerse los salvadores, y que forman parte de esos grupos de corruptos que también se han beneficiado del poder, y que quieren venirse a vender como santo ahora. Nosotros no somos tontos ni pereceros, estamos hartos de eso. Entonces hay que propiciar el diálogo. Ahora, junta, con diálogo o sin diálogo, tiene que organizar unas elecciones limpias para salir bien parado y que, haga, que haya elecciones en el 20. Ahora sí.